Dado lo ocurrido en la madrugada de hoy, día viernes, eh, se ha abierto un proceso de investigación donde se va a resaltar o se va a dar a conocer qué fue lo que en realidad sucedió y las medidas eh, tomadas al lugar, el dicho, a las consecuencias de, de, de lo ocurrido. ¿Se va a pronunciar, ¿se va a pronunciar en el hospital legalmente contra esta persona? Claro que sí, tanto la, el hospital San Vicente de Pabón como la regional del Nordeste, eh, nos vamos a aproximar a las instituciones correspondientes para que le llamen formalmente, para que este hecho no se repita y haya las consecuencias permanentes eh, del lugares Las condiciones del niño. Eh, gracias a Dios está en óptimas condiciones de salud y en las próximas horas cuando sea, a, eh, lleguen al, al centro los familiares serán dados de alta, Dios mío.